UADC informa. Sustentabilidad. La Universidad Autónoma de Coahuila cuenta ya con el Centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática, gracias a la colaboración realizada con Profauna, CoECIT y el Museo del Desierto. El edificio ubicado dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria Campos Arteaga estará dedicado a la divulgación de la ciencia y la tecnología y el aprendizaje relacionado al cambio climático global, biodiversidad y sustentabilidad. El exterior y columnas traseras del centro fueron pintados con diferentes tonalidades de pintura mineral y a un costado se encuentra el tanque de captación de agua pluvial, elaborado con ecoladrillos. Calidad Académica El Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas de la UADC llevó a cabo distintas actividades en el mes de junio para la comunidad universitaria y público en general. A través del Cuerpo Académico de Computación Científica y sus aplicaciones, se ofreció el curso Introducción a Problemas de Rutas de Vehículos, impartido por la doctora Diana Huerta Muñoz de una universidad italiana. Además de la conferencia Kernel Search, Heuristic for Mixed Integrated Programming Problems, impartida por la doctora Huerta Muñoz. Nueve alumnos de la cuarta generación del Programa de Educación Dual Ingeniería en Davisa, Davisa en Ingeniería de la UADC, recibieron reconocimientos por haber terminado su programa de capacitación profesional dentro de la empresa. En este programa los estudiantes tienen la oportunidad de llevar a la práctica los conocimientos que adquieren durante su formación profesional dentro del plantel y obtienen experiencia en la profesión que desarrollarán en el futuro. Durante la ceremonia, el rector Salvador Hernández Vélez tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo Directivo y a los miembros de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ingeniería Unidad Saltillo. Los alumnos de la generación 40 de cirujanos dentistas de la Facultad de Odontología Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila lograron terminar sus estudios y celebrar su ceremonia de graduación. El director de la facultad, Carlos Flores, felicitó a los jóvenes por concluir satisfactoriamente sus estudios y ser universitarios ejemplares que ponen en alto el nombre de la máxima casa de estudios. En la ceremonia se premió a los mejores promedios, para el primer lugar, Carmina Alejandra Rodríguez, segundo lugar, a Silvia González Castro y tercero, a Jessica Mosqueda Narváez. Cultura Dentro del octavo ciclo de Arte y Ciencia, el Recinto Cultural Aurora Morales de López, de la Universidad Autónoma de Coahuila, llevó a cabo el curso Paleografía de Documentos Eclesiásticos. En coordinación con el Colegio de Demografía de la Nueva Vizcaya, el curso de dos días fue dirigido para genealogistas avanzados. El recinto cultural está ubicado en la calle Juárez y Allende, en el Centro Histórico de Saltillo. Universidad Autónoma de Coahuila En el bien, fincamos el saber.